Llevaba medias negras Y mi falda de cuero marrón Me dijo tienes fuego Tranquilo que no hago nada ilegal Salí ayer del talcón Y empezó la lluvia, él andaba con paraguas Y yo no, ¿a dónde vamos, ir? ¿Dónde tú me lleves? Contesté. Así que fuimos hasta su casa en el condado Me advirtió, con un colchón nos basta Y le dije, de estufa, corazón, te tengo a ti me calentó una sopa con vino, tinto, pan y salchichón. ¡Ay, qué vacío! La segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa? Preguntó Y el que nunca tuvo más religión que un cuerpo de mujer Del cuello de una nube, aquella madrugada me colgué, ay, oh no sé, estaba solo cuando la luz del sol le dio y se desveló, se despertó abrazando, la ausencia de mi cuerpo en su colchón, dijo, mal no es que huyera. Con mi cartera y con mi reloj Peor es que se fuera Robándome además el corazón Y siguió de noche pido Y a plena luz del día Cruelada de vida Pobrecito, maldita madrugada Y es que se creía Steve McQueen Si en la calle cerra te la encuentras, tiene que haber escrito un son, ay de corazón. Llevado a medias negras y mi falda de cuero marrón, ay qué salación. Por no llorar Pero mañana de nochecita Me sale a buscar Llevaba bellas negras Y me robó el oh, corazón Vaya lío en el que se metió Esta mujer el corazón le, le llevó Llevaba bellas negras Y me robó el corazón Maldita madre, y que él me dio Yo muy descarada me burlé Y papito Había que llevar comida a casita, ¿sí? Siguiendo mi vista, se ve que es masoquista, yo lo sé. Llevaba bellas negras y me robó el corazón. Me llevé el reloj de su billetera. me dejé vacía toda la nevera. Llevaba bellas negras y me robó el corazón. Y dice que si en la carretera te encuentro, que me escrito ese santo.